Pues me van a apoyar con eso. Esperemos, esperemos que sí sea así. Ya estaremos el sábado y ustedes con la magia de la edición en unos minutos sabrán si cumplieron o no. Hoy vamos a tener nuestra primera experiencia con Viva Aerobus. Vamos bien hasta ahorita Es en la puerta 6 Exactamente frente de la puerta 6 Está lo que es eh, La documentación de Viva Aerobus Entonces Dentro de aquí de Viva Aerobus Tenemos ya, si vas a documentar una maleta Tienes que formarte ahí y hacer tu documentación hay unas básculas para pesar tu maleta. Ahí pesas tu maleta y tienen que tomar en cuenta la tarifa que compran. En el caso de nosotros, yo este, documenté una maleta y supuse que era como en todas las aerolíneas, 22, 23 kilos. No, resulta que es de 15 kilos. 15 kilos es lo máximo que puedes documentar por maleta. Eh... Fuera de eso, no tuvimos ningún otro eh, incidente, todo muy bien, la verdad nos atendieron muy, muy, muy, muy bien, el señor que nos atendió súper bien, todo, todo perfectamente bien. Entonces, este es el check-in, y una vez que hacen el check-in aquí de su maleta, les dan su paso de abordar, y ahí adelante, más o menos donde está esa escalera, atrásito está la sala B, ya para pasar a las puertas a la otra sala para abordar. Entonces hasta ahorita la experiencia, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. En Bus, Todo todo bien. Nos atendieron muy rápido y todo perfectamente bien. De hecho, les comentamos. Nosotros eh, venimos con un bebé y no sabíamos. Eso también es otro tipo, tomen en cuenta. No sabíamos que la carriola te cobran. 400 pesos si le quieres pasar A pie de avión, a pie de la puerta del avión Yo soy yo no lo, había, no lo había Leído, no me había fijado Y hay un paquete que se llama paquete bebé El paquete bebé incluye Que la carriola Te la te la puedas pasar hasta la puerta del avión Y de ahí la bajan A documentar o sea, la, ya la, o sea, traes la carriola hasta allá Nosotros sabíamos que puedes hacer eso con la carriola Más no que tenías que pagar 400 pesos entonces te incluye, el servicio te incluye que pases la carreola y la, la pañalera Y esas no entran como en la otra maleta de, de mano que puedes llevar en el avión La maleta que puedes llevar en el avión es de 10 kilos Entonces la pañalera no entra en eso comprando el paquete bebé Entonces aquí nos hicieron comprar el famoso paquete bebé de 400 pesos Y pues yo no, no lo leí o no me di cuenta en la página Entonces si viajan con bebé tomen en cuenta eso que si quieren pasar la carriola hasta el pie del avión La aerolínea te cobra 400 pesos No el, aer no el aeropuerto, ni es tarifa del aeropuerto eso Es lo que yo le pregunté Lo va a ver para el aeropuerto, si me deja pasar Me dice, sí, sí puedes pasar Pero ya el avión es el que te cobra la tarifa Por hacerte el servicio de que te baje la carriola Y te la documente Pues tomen en cuenta eso Y bueno, hasta ahorita fuera de ese detallito Todo bien con Viva Aerobús Vamos a ver qué tal nos va <laughs> Hola, buenos días Buenos días Ya estamos en el avión Y no veo qué equipo es Aquí está un A320 Es un A320 Y Se ve muy buen estado No sé si es nuevo Se ve bastante bien el avión Entonces viva trolebús. Vamos muy bien Lo que sí está muy en costo, ¿no? Cómo sientes todo el espacio Marisa es chaparrita Ahí es chaparrita, gracias Y pues apenas se cabe Ay, Yo igual chaparrita mis rodillas están muy cerca entonces el espacio está como muy injustito. ah, un detalle, los asientos no se reclinan Ahí está la mafer y si, sí, confirmado, los asientos no se reclinan no me había tocado un avión que no se reclinan los asientos entonces ese es un detalle en este caso pues, es un vuelo corto tenemos mayor, mayor problema Que no se va el asiento Y hacemos la presentación Ante la sociedad de tips and travel Hola amigos, la siguiente viajerita Que nos va a estar acompañando Ya ahora sí, Por fin vamos a despegar porque tenemos ya como 40, como 40 minutos, minutos ajá. 40 minutos Estuvimos ya aquí adentro, ya todos sentaditos Ya todos amarrados porque este, según nos informaron, el capitán, la capitana, creo que es capitana, ¿verdad? Creo que es mujer. Que sí. La capitana nos informó que hubo una revisión en las pistas y cerraron las pistas. Yo creo que estuvo cerrada como 20 minutos, casi media hora. Y se juntó un, poquito, un poco tráfico y nuestro vuelo sale a 10.20, digo 9.20 y son las... 10, 10 Tenemos 50 minutos de retraso Entonces Pero fuera de eso Todo bien Todo bien hasta ahorita Estamos por despegar Y seguimos reportando Y este es el menú El menú De aquí Por si quieres pedir algo Aquí en Viveros Creo que los precios no están tan, tan, tan, tan rudos. Por ejemplo, tenemos un croissant, $95 pesos, donas, galletas, $35, la clásica marucha, $35 pesos, este botanas, papas, $38, nachos con queso, y incluye, este paquete incluye... Estimados pasajeros, para su comodidad, informamos que contamos con tres sanitarios mixtos, localizados uno en la parte delantera y dos en la parte posterior del avión. Los tres sanitarios cuentan con cambiador para bebés. Para su entretenimiento, cuenta con una copia de nuestra revista en la bolsa del respaldo frente a usted. No está permitido fumar durante todo el vuelo, incluyendo cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Café, jugo, refrescos 38 y de chelita. Aquí tenemos bebidas, por si tienes que echar una chelita o, o un tequilita o algún, alguna uvachín o alguna, alguna, alguna bebida alcohólica. Ya por último están los combos: Combo Snack, 70 pesos, Combo Kits 55, Combo Do 65 y Combo Super. 135, que es, es papas de croissant y la refresca, y el refresco, y con botito, que son las botanitas con su tinto Entonces, estos son los precios, creo que están más decentes que, que, que volaris, ahí hagan sus comentarios, y pues bueno, este es el Mi Café de Viva Aerobús, seguimos reportando. un cambiador. En el avión. En el avión. ¿Eh? Ok, vamos a darle su respectiva privacidad a la nena. Y estamos viendo que sí. El avión es nuevo, ¿eh? se ve muy moderno. Gali. Para colgar tu saco, seguro, servilleta, papel. Pues, igual que en Volaris, no te ofrecen nada de nada. Creo que ese ya es una, una media en vuelos de bajo costo ahí está mi video de Volaris donde me queje arduamente de que eh, no nos ofrecieron ni un vasito de agua pues aquí fue lo mismo pero pues creo que ya me acostumbré porque ya lo veo de lo más normal de que no te ofrezcan ni un vasito de agua eh, en la carta pues hay de todo ya la vieron pero pues literal Estamos pasando a lo largo de la camina para retirar los restos de los generados por el servicio, Ayúdanos colocándolos en la bolsa plástica. Esto es para mantener su camina limpia. Bien, entonces, eh, no he pedido, pero yo supongo que si lo pides aquí en el gali, en el área donde están eh, todos los carritos de comida y eso, entonces ahí donde están los baños, eso se llama el gali. Si lo pides el es todo de agua, yo siento que yo pienso que te lo, no te lo deben de negar. Pero de ahí a que vengan y te ofrezcan un vaso de agua o alguna bebida o algo, no. De las low cost, la única que todavía me tocó que sí me dieron mis totis y mi bebida fue Interjet. Pero Violaris y pues, vivero Bus, nada de nada. Fuera de eso, todo está... Súper chévere, un poquito justo los asientos, pero bueno. Ahorita al final doy, ya daré mis conclusiones. Seguimos con el reporte. Otro tip que les puedo dar de Viva Aerobús. Eh, hace rato ofrecieron eh, tarifas de... Para sí. transportación terrestre hacia zona hotelera hacia Riviera Maya nosotros vamos a Cancún entonces ofrecieron el transporte de 140 pesos por persona es un shurun un camioncito que se va toda la zona hotelera hasta la Riviera Maya entonces está interesante el precio ahorita que lleguemos al aeropuerto vamos a checar los precios de los taxis y los transportes allá para poder compararlos también está Esta Tarjetita que vimos Aquí vienen los precios De eso mismo Está sencillo, redondo, sencillo Está ocho personas en autobús Centro Este es un taxi Y este es el que ofrecieron ahorita El transporte el Viva Bus, 160 pesos. Playa del Carmen. Y también te ofrecen aquí más opciones para comprar un tour. es, eh, Viene aquí todo esto es de Cancún. Esto es de Ciudad Juárez, Culiacán, Monterrey, Toluca, Guadalajara, Reynosa y León. Tienen transportes. Pero. Y también te ofrecen el, el tour del Capital Bus en $160 pesos. Y también puedes comprar tu boleto hacia Cuernavaca, Morelia, Querétaro u otro destino cuando llegas a Ciudad de México. Y el precio es pues, bastante atractivo. A Cuernavaca cuesta $95 pesos. Morelia $300, Querétaro $200, San Miguel de Allende $290, Toluca $50 pesos. Lo que sí estamos viendo que las salidas son desde, la, parece ser que es desde la eh, estación de autobuses del norte, del sur o de la de poniente. No salen del aeropuerto. Eso es lo único que veo. También de Guadalajara tienen transportes y es con ETN turistas Y aquí lo que tienes que es comprarlos durante el vuelo. ese es lo único, que estas tarifas y estas de aquí adentro que están interesantes solo es durante el vuelo ya cuando llegas al destino ya no lo puedes comprar entonces está está interesante entonces hasta el de que lleguemos a Cancún comparamos el precio del shore aquí estaba en 140 nos lo ofrecieron en 140 comprándolo aquí durante el vuelo o ahorita ya en tierra vemos a ver cuánto cuesta seguimos con el reporte Este es el aerobús. Las gavetas son como de tamaño estándar. Ya me corrigieron, no se llaman gavetas. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Ya están aquí por lado? Vale, vale. ¿Ya salen ¿Ya ¿Te ayudé? No haces? ¿Qué haces? ¿Qué No ¿Qué la carriola. ¿Eh? ¿Debería de estar aquí la haces? ¿Qué debería Continuamos el reporte del vuelo de Viva bus todo bien en general pese a un detalle resulta que esta carriola nosotros nos cobraron 400 pesos por este paquete que incluye paquete bebé los 400 pesos sí constan de que puedes llevar la carriola hasta el pie del avión y después de ahí ya te cruzas la puerta del avión y ya te sientas La, la idea de este paquete por lo que te cobran es porque al salir del avión La carriola está ahí en la puerta del avión Y ya te la traes Pues no fue así, salimos del avión No estaba la carriola y nos dijeron Ah sí, allá adelante se las entregan Y el allá adelante se las entregan Se convirtió en venir caminando todo el aeropuerto Como 10 minutos hasta las bandas Hasta aquí estuvo la, la carriola Entonces ahí sí Tache totalmente para Viva Aerobús eh, ahorita voy a ir a. Sí, te, está, te están cobrando los 400 pesos por ese servicio y la carriola apareció hasta las bandas, no allá arriba, como dice el servicio. Entonces, ahorita voy a ir al mostrador de Viva Aerobús a, a, reclamar, a hacer mi reclamo. Y bueno, ahorita que vaya a reclamar, les, les sigo informando. Acabo de hablar con la señorita Delmi de Viva Aerobús, de ahí de los mostradores. Entonces le expliqué cuál fue mi situación y me dice que sin ningún problema el sábado que regresemos no me van a, eh, me va, me va a poner ahí que el servicio fue incompleto y no me van a cobrar los 400 pesos de regreso. Vamos a esperar el sábado a ver, a ver si es cierto que la señorita Delmi que es la supervisora de Vivero Bus aquí en Cancún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 De Viva Aerobus Ah, un pequeño Un pequeño este Tip Resulta que, ya vi lo del transporte En el avión ofrecen el transporte 140 pesos Aquí vale 170 Entonces yo creo que puede valer la pena comprarlo en el avión Lo que también me di cuenta Es que el taxi una vez que bajas del avión, están en 680 pesos. Y este señor que está aquí enfrente, me lo acaba de ofrecer en 500 pesos. Esta es la zona de salidas. Entonces el tip es, sálganse, vengan a la zona de salidas y el taxi, búsquenlo aquí, en salidas. No en llegadas. En llegadas sí cuestan de 600 y 680 pesos el transporte. Acá en las, llegadas es más, en las salidas es más barato. Ese es el último tip de este fragmento del video. Adiós Pues ya llegó el sábado Y vamos a ver Si los de aerobús, Viva Aerobús cumplen lo que nos dijeron Y este es el tamaño permitido en Viva Aerobús Se ve decente el tamaño Pero siempre chequen En, en el tipo de boleto que compran Porque luego salen sorpresas Ya ahorita uno no le cupo su maleta ahí Por lo ancho y le hicieron documentarla. Yo traigo esa, cabe perfectamente. Más o menos comparado ahí con mi pie. Para ver el tamaño, la proporción. Pero siempre chequen en la página el tipo de boleto que compraron. Y ahí dice las medidas y pesos que pueden este, subir. Y sí cumplieron. Sí cumplieron los amigos de Viva Aerobus. Entonces, pues ese detalle cuando bajamos... Al menos lo compensaron. Ahora vamos a ver si la entregan a tiempo. Ahora vamos a ver si la entregan allá. No, pero ya me la sé, Maris, ya no nos movemos. Hasta que no la traigan. Pero bueno, ahí está. La etiquetita que reponen Para poderla subir. Paquete bebé. Entonces, lo que me ofrecieron cuando llegamos. De que me iban a compensar por el servicio incompleto. Los 400 pesos ya no me los cobraron. Así es que bueno. Con eso compensa un poco. El, el mal trago que nos hicieron pasar cuando llegamos. Pero bueno. Vamos bien. viverobus, Vamos bien. Están haciendo como un pre-check-in. O checando los pesos de las maletas. Y pregunté si había. Este. Acceso para bebés. Me preguntaron la edad. 9 meses. Me dijeron que sí, que no había problema y ya nos dejaron estar en esta área para ser de los primeros en abordar. Entonces, puntitos, puntitos extras para Viva Arbus. En general vamos bien, ¿eh? Vamos muy, muy, muy, muy, muy bien. Pues nuestro vuelo está demorado. Originalmente salía a las... Uy. Ahí está... Ay, perdón. Salía a las 6.25 y ahora aquí aparece a las 7.15. ...pues después de una hora ya llegó el vuelo... ...y a ver, ahí les va un dato... ...que me acabo de enterar ahorita... ...no sé si solo es de Vivero ...me acabo de escuchar y ya lo confirmé... ...no te permiten subir bebidas al avión... ...a menos que tengan taparrosca... ...esto es si compras en el restaurancito... ...nosotros traíamos ahorita una malteada... ...que ya no la terminamos... ...pero ese tipo de bebidas, un café de Starbucks... ...o un refresco en vaso... ...de los que venden en el fast food... ...o en algún restaurante... ...no lo puedes subir, que es solo con taparroscas... Entonces, ojo y aguas con eso. Vámonos. Gracias. See once again welcome on board <laughs> ¿Y conclusiones de Viverobus? Me gustó, me gustó el vuelo, el avión, todo bien, eh, no pedimos, no compramos nada ahí, pero no sabía tan exagerado el costo, y sí vendieron varias cosas, y en general bien el vuelo, muy sencillo, pues, a lo que íbamos, pero bien. Igual, igual yo opino lo mismo. Avión nuevecito, nos dijo al final el, el que encontramos ahí. No sé si era del Crew, que es un, era un Neo, un A320 Neo, que son los más nuevos. Este, con razón que yo lo vimos, vi muy nuevecito todo. Y este, súper bien el avión. Los, los, el tamaño de los asientos, pues de esperarse de una low cost, un poquito justitos. Algo que no me había tocado, el asiento no se podía reclinar pero para un vuelo de dos horas, pues la verdad es que no tienes ningún problema. Este, otra cosa que creo que ya es un, un este, todos los vuelos de low cost no te dan agua, no te dan nada, yo por ahí me quejé en el de Volaris porque van a ver mi video, pero bueno, creo que ya, ya, es, ya es normal, que ya eso ya es en cualquiera de, de bajo costo. Este, de ahí fuera todo bien, la atención muy bien, el personal muy bien, eh, se demoró el vuelo, pero pues aquí en México ya esto también ya, ya es muy habitual. Este, entonces pues tiene dos pulgares arriba uh -huh. yo creo que sí yo, lo, yo pienso que lo más feo que tiene Volaris digo perdón, lo más feo que tiene Viva Aerobus es el nombre a mí no me gusta el nombre Viva Viva Trolebus se me hace como medio porque no nada que ver su servicio, para mí mejor que Volaris ahí se pero da es el primer vuelo que sí, se eso sí también a, a ver, vamos a tener que volar pero, pero nos da pie a, a uh -huh. considerarlo completamente Así es que dos La pulgares arriba. La carreola, todo bien, todo bien, todo bien. Volar y digo otra vez: ¡Viva Aerobús! ¿Qué? Dos <risa> pulgares. Eh, ya es una tienes sueño. Estos son los Adiós. Bye.